El titirigí común. común, también denominado lomisenizo, espatulilla común o amarilla y mosquerito común, es una especie de paseriforme de la familia Tiranidae que vive en Centro y Sudamérica. El titirigí común es un pájaro pequeño con la cabeza proporcionalmente grande y pico negro, largo y recto. De pico a cola mide entre 9.5 a 12.2 centímetros y tiene un peso medio de entre 6.5 y 6.8 gramos. La mitad superior de su cabeza es negra que se va difuminando a gris hacia la nuca y el resto de sus partes superiores son de color verde oliváceo oscuro. Sus alas son negruzcas y presentan dos listas amarillas al igual que sus bordes y su cola es negra con las puntas blancas. Sus partes inferiores son completamente amarillas. Ambos sexos tienen un aspecto similar, pero las juveniles tienen la parte superior de la cabeza grisácea, marcas crema en las alas y las partes inferiores más claras. Se extiende desde el sur de México hasta el noroeste de Perú, el este de Bolivia y el sur de Brasil. Su hábitat natural son las zonas arboladas abiertas como los claros y los márgenes de las selvas húmedas, además de los bosques secundarios, aunque evita el interior de las selvas densas. También es habitual verlos en las plantaciones arbóreas y los jardines. Cría desde el nivel del mar hasta los 1.150 metros de altitud, localmente hasta los 1.500. Generalmente se observa a los titrigides comunes en parejas, haciendo rápidas incursiones o cerniéndose en el aire para atrapar pequeños antrópodos de entre los de vegetación. A menudo se le puede ver con la cola alzada mientras se desplaza por las ramas. Tanto el macho como la hembra se encargan de construir el nido en forma de bolsa con una entrada lateral suspendido generalmente por una fina rama o una liana a una altura entre los 1 y 5 metros de altura, aunque ocasionalmente puede llegar a situarlos hasta los 30 metros. La hembra incubada apuesta generalmente compuesta de dos huevos blancos durante 15-16 días. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.